Ah, chinga Los rayones Ay, güey bueno. Que es estos datos autotra Vamos a mojarla ahí No había pasado a mayores Que solo han sido los Los fierros Y pues está cabrón manda. Está cabrón Hay que andar a las vivas porque no es una cosa es otra aquí vamos por la 15 al norte voy a llegar a a Nueva York a <risas> Nueva York a toda la banda ya vamos va para la galera así todo sale bien Allá en la madrugada caemos, está tranquilos. Cuídense, anda y tengan un buen inicio de semana. Simón, chale ganas. Sobres.